Hola, ¿qué tal queridos amigos? Un cordial saludo. Iniciemos nuestro día, nuestra jornada en la presencia de Dios. Este día tan maravilloso pues el Señor nos regala. Hoy la iglesia celebra la memoria de San Joaquín y Santa Ana, los papás de la Virgen María, los abuelitos de Jesús. Quisiera invitarlos para que le demos gracias a Dios por nuestros abuelos. Ese regalo tan grande de la figura de nuestros abuelos. Cuánto papel importante nos han jugado en nuestra vida. Tal vez muchos de nosotros fuimos formados y educados por ellos. ¿Cuántas veces nuestra abuela o nuestro abuelo levantó nuestras manos para enseñarnos la señal de la cruz y enseñarnos las emociones básicas? Señor, gracias. Gracias por nuestros abuelos. Gracias, Señor, por la bendición tan grande de la fe transmitida a través de nuestros mayores. Amén. Bueno, mis queridos hermanos, hoy vamos a meditar el Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos 16 y 17. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Dichosos sus ojos porque ven, sus oídos porque oyen. Les aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Yo quisiera invitarlos, queridos hermanos, para que valoremos todas las bendiciones. Muchas veces nosotros en la vida nos enseñamos como a quejarnos, a lamentarnos. Y hoy el Señor nos hace caer en cuenta. ¿Cuántos no han deseado ver lo que ustedes ven? ¿Cuántos no han deseado oír lo que ustedes oyen? ¿Cuántos no han deseado tener lo que ustedes tienen? Somos bendecidos, queridos hermanos. Supremamente bendecidos. Que sea un día para dar gracias a Dios, para bendecirlo, para glorificarlo. Y para que en la medida en que le reconozcamos esa bendición, pues que también respondamos de la mejor manera. Amor con amor se paga.